¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos! Bueno chicos, espero que estén muy bien el día de hoy Les quiero enseñar, les quiero compartir Cómo podemos subir archivos al Mediafire Esta página que normalmente se utiliza tanto Pues para subir archivos, para descargar archivos Lo que es sobre todo eh, cosas pesadas Como es juegos que vienen comprimidos en WinRAR. Un ejemplo chicos, quiero nuevamente subir el GTA V que por aquí lo tengo, aquí tengo las cuatro partes del GTA V que lo descargué de FranTube pero lastimosamente los links que él ha subido los han dado de baja así que pues aprovechando que yo tengo las cuatro partes para obtener el GTA V para PC chicos, entonces qué es lo que vamos a hacer ya he subido la primera parte, tengo un internet de 100 megas que me va a favorecer de simétrico, entonces pues va a subir bastante rápido, cada parte pesa casi 10 gigas bueno la, la última sí pesa tan solo un poquito más de 8 gigas así que bueno chicos, les voy a mostrar en este momento ya he subido la primera parte como para notar inclusive le he cambiado el curioso LOL Pues para que ya no sea fran Porque pues van a ser links ya directamente de mis mediafires Entonces bueno chicos Normalmente le dan a uno 10 GB en modo gratuito mediafire Entonces como ya pues como les digo este pesa más de 9 GB Casi, bueno casi 10 GB, 9 GB y medio Entonces pues ya en este no vamos a poder subir más archivo Entonces vamos a crear uno nuevo Vamos a ingresar nuevamente al mediafire Aquí les quería mostrar, si ¿sí ven dice 9,59 giga de 10 o sea que pues ya hemos excedido entonces vamos a crear un nuevo media fire en total voy a tener que crear tres más tres media fire más pues para poder ingresar entonces bueno vamos a salir vamos a darle en inscribirse vamos a darle a básico para tener las 10 gigas gratuitas bueno vamos a yo creo que vamos a cambiar los nombres es pues para que no piensen que somos el mismo pero bueno, chicos si crear una un sitio web o sea crear un usuario de media fire es muy muy fácil chicos básicamente es demasiado demasiado fácil aquí como podrán notar, pues ya dice que tenemos 372 kilobytes La verdad no tengo ni idea por qué me ha dado esto chicos, esta parte de acá Pero bueno, eso es lo de menos Lo importante es que ya tenemos otra 10 giga libre, entonces bueno, cómo subimos archivos Chicos, vamos a ver acá en un plug Vamos a seleccionar el add file Para seleccionar el winrar, vamos a seleccionar la parte Número 2, ahorita la podemos renombrar No pasa nada, ya hemos renombrado chicos eh, Parte 2, abrir Ahí está, vamos a darle Begin Upload Que va a ser la única, el único archivo que vamos a subir en este Mediafire Pues como les digo solo tenemos un limitante hasta de 10 gigas, Ahí básicamente queda ocupado Vamos a esperar a que acabe este proceso Y pues ya les muestro qué es lo que sigue Bueno chicos, ahí está a punto de terminar eh, De subir eh, la segunda parte del GTA V Vamos a esperar a que finalice Y les muestro cómo podemos ver el link para descargarlo Bueno listo, ha salido complete, completo Vamos a darle en close, cerrar Bueno acá tenemos el archivo chicos eh, Dice, bueno GTA V, el curioso, el parte 2 Vamos a darle aquí en los tres punticos Vamos a darle copy link Vamos a abrir una nueva pestaña Vamos a darle control V o copiar Con el cursor del mouse así Pegar, bueno ya lo he hecho de este modo Vamos a darle enter y como pueden notar chicos, ahí está, queda 5 el curioso LOL, parte 2, simplemente el descargar. Y bueno chicos, voy a descargar para que vean que queda bien. Eh, ahí le he dado No le he puesto nada de publicidad Chicos Y como pueden notar El Winrar que hemos subido Que está en esa parte Este Winrar chicos Que tiene la segunda parte del GTA V Ya está descargando el mismo Sí, Pero igual forma lo Vamos a cancelar Pues porque ya lo tenemos eh. Pues sería lo más dilógico sí, descargarlo Bueno chicos Así básicamente Es crear un Winrar La verdad que ha sido muy muy fácil Como les digo Pues aún tengo que crear Dos Mediafire Para poder subir Los dos archivos Faltantes eh, Bueno restantes Del GTA V Y bueno chicos No siendo más me despido y hasta la próxima Bye bye